Hola, soy la doctora Ángela Herrera, desde Valencia, Venezuela, y vamos a hablarle un poco de nuestro artículo, La belleza orofacial inteligente, una reflexión epistémica desde el cliente odontológico venezolano. Hoy por hoy, el mundo está inmerso en lo que es la era de la innovación, la tecnología y la realidad virtual. Esto ha hecho que muchos sectores se hayan involucrado en ellos, y entre eso está la belleza por la cual la sociedad hoy en día se ha destacado en buscarlo o en estar interesada. Por esta razón ya la odontología también ha girado hacia un nuevo paradigma que vendría siendo la armonización orofacial, que es un conjunto de combinación de procedimientos estéticos que mejoran la simetría del rostro, van a transformar algunas estructuras, van a tratar el envejecimiento para darle una armonía natural. Entonces, este nuevo enfoque nos permite crear sonrisas donde no solo están involucrados los dientes y los labios, sino sus estructuras adyacentes. Vale destacar que es, ella está aprobada en Brasil y Venezuela, pero hace sensible que los profesionales de la odontología tengan un conocimiento profundo, no solamente en la anatomía facial, sino en las necesidades y expectativas de esos clientes. ¿Por qué? Porque al yo conocer lo que ellos buscan y brindarles las últimas tendencias, puedo proporcionarles a ellos un balance de tipo facial inteligente, es decir, de belleza inteligente, que soportado en, la, en, en el sistema orofacial o en el sistema estomatognático, se crea o se postula lo que es la belleza orofacial inteligente que es el equilibrio armonioso y simétrico del territorio cráneo cérvico facial por medio de productos y tecnologías inteligentes bajo una filosofía de prevenir, corregir y preservar. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de nuestro artículo? Es reflexionar sobre la reconfiguración del cliente odontológico en base a la belleza, con la finalidad de conocer esas necesidades y esas expectativas dejando en claro que la odontología va más allá del tratamiento de los dientes y por supuesto que perfecciona los estándares de equilibrio, simetría y armonía como fundamento en la armonización orofacial.